Problemillas que habéis tenido. Primer reto. ¿Cuántos habéis conseguido pintar un carácter en pantalla? ¿Vale? Alguien que me quiera decir su código para pintar un carácter en pantalla. No, pero yo lo quiero de memoria. ¿Qué es nada? Dices abierto. A mí que me lo volváis a escribir. LD. A. Sí. Es decir, como el vaso Ajá, vale. Y entre comillas simples, A por ejemplo. Entre comillas simples, A por ejemplo, así, ¿no? Así. Y luego eh, la llamaba la. Licor, y no me acuerdo no, la, la, la. ¿Sí? Falta el. Falta <ríe> el asterisco. <el> <risa> no falta la almohadilla. No. Voy a ensamblar para que veas que no falta la almohadilla. ¿Vale? De hecho, os voy a enseñar una cosa que se hace en CPC telera que os vendrá bien después. Cuando queremos que vuelva a recompilar todo el código CPC telera, pero no que vuelva a convertir los assets, que es una cosa que haremos más adelante. Cuando tengamos gráficos y demás, CPC telera también los autoconvierte a partir de los fuentes. Cuando solo queremos recompilar el código entero y asegurarnos de que no se deja nada, como nos ha pasado antes, que ya estuviera compilado y compila solo lo que ha cambiado, tenemos esto. Ponemos make recode y entonces lo que hace es borrar toda la parte de código y recompilar esa parte de código. ¿Vale? Y así nos aseguramos de que compila el código de cero. Muy bien, ha compilado bien. Y tú decías que faltaba aquí una almohadilla, ¿verdad? Porque esto es un número. ¿Por qué no falta? Porque una dirección directamente un para... No. ¿Por qué no falta la almohadilla? Eh? ¿Tú lo recuerdas? Porque espera un número sí o sí. ¿no? Porque espera un número sí o sí. Col detrás no puede llevar ninguna otra cosa que no sea un número, con lo cual no hay ambigüedad. El compilador no tiene dudas, el, Bueno, en este caso el ensamblador no tiene dudas, de que lo que viene a continuación es un número, no le hace falta la modilla. Aquí LDA puede ser LDA, B. Y puede ser LDA, más cosas como paréntesis HL. Puede ser LDA, como otras cosas. Ahí necesitas saber si viene un número o no. ¿Cuántos habéis usado esta forma? Uno, dos. ¿no? Y los demás estáis diciendo, maldita sea, ¿verdad? ¿Esto se podía hacer? ¿En serio? Me he ido a buscar los códigos ASCII en la tabla y podía haberlos puesto a mano, claro. Esto es exactamente igual que esto, que es en C. Cuando vosotros en C escribís comilla una cosa comilla, lo que le estáis diciendo a C es quiero el código ASCII de lo que yo pongo ahí dentro. O sea, esto no es una letra, es el código ASCII de la A. Porque he puesto las comillas simples que le dicen código ASCII de un carácter. Eso es lo que significa. Con lo cual, esto, al igual que una etiqueta, esto no es una etiqueta, es un código ASCII, pero eso es un número, por eso lleva el modilla adelante. Porque es un número. Y poner esto es lo mismo que si yo hubiera hecho esto. Exactamente igual. Porque el carácter A, su código ASCII, es 65. Y eso es lo que le estoy pidiendo ahí. 65, sin más. Vale, lo probamos. A ver si funciona. Y bueno, voy a poner aquí. Ojo que aquí lo tenemos que probar con el disquete o con la cassette, ¿vale? No podemos probarlo, como decía antes, con el snapshot. ¿Vale? Funciona. Hemos, hemos imprimido A, ¿vale? Muy bien, ahora viene la gracia. Quiero esto de otra manera. ¿Cómo hacemos esto de otra manera? Eso es una etiqueta para... O sea, crear una variable. Crear una variable. Bueno, a ver, dime en qué línea quieres que empiece a escribir y qué escribo. Eh, vale, pues pones eh, letra, dos puntos... ¿En qué línea? En la primera... En la... Mis líneas tienen número. Vale, en la 19. En la 19, ¿qué pongo? Letra, dos puntos no pones, perdón, que eso es del otro. Pones letra y ahora pones espacio punto de eh, DB. ¿Es de B o DB? Sí. Y ahora pones ahí el hashtag A, por ejemplo. O sea, lo de sí, y eso de ahí lo. Exacto. Vale, ahora bajas y pones eh, lo A, o sea, el de, y entre paréntesis pones letra, coma A. ¿Así? Jesús. Es A, coma y letra entre paréntesis ¿Por qué es al revés? Porque si no estarías cargando eh, la variable letra. la variable ver? letra? Que eh, no es una, una variable, que... es una posición de memoria. Lo que estarías poniendo es en esa posición de memoria lo que hay en A. Uh -huh. Vale, y ahora haces. Eh, lo, o sea, ahora pones con... Te has puesto ya, ¿no? Ya está. ¿Lo dejo así? Sí. Sí. ¿Habría que poner dos puntos después de letra? No, creo que no. No, ¿No? crees que pero sí. no. Sí, sí, sí, sí, No, sí, sí, sí, sí, no. Ah, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, porque ya que esto lo probamos. Voy a poner aquí para que me llame al 1-4, ¿vale? Y así lo probamos. Es que no me ha bien, pero sí Vale, yo primero voy a decirle a ver que me haga un recall. Y tenemos un error en la línea 19. ...que nos sale un error directivo, mnemónico, bla, bla, bla... ...porque en la línea 19 esto de aquí no funciona... ...porque este letra no sabe qué es. Este letra tendría que ser una etiqueta. Las etiquetas en ASZ80 tienen que llevar dos puntos detrás... ...si son locales y dos puntos dobles si son globales. Esta no hace falta que sea global, esta solo es por ahí, local... Vale, voy a ver si compila. Es sí. que el punto de punto de delante de el el otro no Esto ahora ensambla. ¿Qué va a pasar cuando ejecute? ¿Funciona? Sí. ¿Y por qué funciona? Lo guarda la variable, la verdad es que no. Lo carga la variable y nada y hacer la llamada de Sí. ¿Esto funciona de verdad? Sí. Hay eh nada, es ¿No? ¿Qué significa? El punto de B. Punto de B. Punto de B significa define byte. Y define byte lo que significa, ya habéis visto que el ensamblador va de arriba abajo leyendo y traduciendo a código máquina. Define byte es no traduzcas. Lo que yo te ponga aquí lo metes directamente en código máquina, tal cual. Con lo cual, si yo quiero en el binario un 65, que es el que la letra A, de B, 65, y me meto un 65 en el siguiente byte. Y como tengo una etiqueta que me dice la dirección justa donde se va a meter ese byte, yo luego puedo cargar en A de esa dirección de memoria donde se ha metido ese byte. Cuando has preguntado si vale, ¿te refieres a que el código máquina sería exactamente el mismo resultado otra vez? No. Cuando he preguntado si esto vale es si esto funciona. Y ahora mismo funciona, pero no funciona. ¿Creéis que, si cambio de letra, esto puede dar lugar a resultados diferentes? ¿Probe? Sí, en vez de... Vamos a ver qué pasa si pongo, por ejemplo, la A minúscula. Por poner un ejemplo. A ver, yo, yo lo he puesto con esa decimal, ¿eh? No, no he usado la técnica esa, lo digo no, porque... No, no da igual, si es un número. La A minúscula es un número. ¿Funciona? Funciona, funciona ¿Sí? con nosotros? No, no me estoy quedando con vosotros. ¿Funcionará si pruebo con cualquier letra? No lo sé. ¿Por qué os habéis dudado? Ha ¿Por qué os hago dudar? Ven, y, y, y, y. ¿La X? vale no, la, la X. Vale. Vamos a probar la X. A ver qué pasa. Yo ya me X funciona ¿Entonces ¿qué está, qué está pasando? Vamos a ver, ¿qué pasa si yo le pongo esto, por ejemplo? C3. No sé, le digo que me imprima el carácter C3 ¿Qué puede pasar? Pues que no existe ¿No existe? No son todos son imprimibles, ah. son imprimibles. El ASCII. A ver, todos son caracteres A partir del 32 Todos los caracteres son válidos ¿Vale? Son estándar hasta el 127 y a partir del 128 son no estándar, son de esta máquina, de la ROM concreta, pero son caracteres. Y los que van del 0 al 31 son códigos de control. Pero todo lo que va por arriba es un carácter válido. Podéis buscarlo en la tabla ASTI del Amstrad y ver lo que vale. Pero ¿qué va a pasar si pongo C3? ¿Funcionará? A lo mejor Pero también se ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Qué he dicho yo que hace .db? Poner A lo mejor lo confunde con una instrucción. A lo mejor, ¿dónde salto yo cuando intento ejecutar este código? ¿Dónde voy a saltar? ¿Dónde empieza mi ejecución en este código? ¿Empieza ¿Sí? en... No, 4000, letra, no. ¿No? Mi main va a hacer un call a esta etiqueta, ¿verdad? Sí, sí. A esta dirección de memoria. ¿Qué hay en esa dirección de memoria? Lo mismo que en Esto es lo primero que se va a encontrar en el procesador cuando yo salte aquí. Esto. Exactamente eso. Y C3 es un JP que acabo de poner. Pero os lo puedo cambiar por otro que conozcáis, como por ejemplo call, CD. Porque esto de aquí es un byte. Y cuando yo le digo que ejecute aquí, el primer byte que va a encontrar es este. Y CD significa call. Esto no es un dato. El que una cosa sea un dato o sea código depende de si el PC pasa por ahí. Cuando yo salto con el PC aquí, el primer byte es este y lo primero que va a hacer el PC es ejecutar un call. Call a los dos siguientes bytes que hay aquí, que son 3E, vale, la dirección de memoria 3E, más esto que es letra, que estará en esta posición de aquí, la anterior, pues si esto será 4000 algo, como va primero el 0 algo, pues esto será 3E 0B o alguna cosa así, con lo cual este CD de aquí va a ir a, como esto está en, eh, al revés, 0B3E, a esa dirección de memoria, saltará. Ese col. Con lo cual, no va a escribirme la letra nunca. ¿Vale? De hecho, si queréis la prueba del C3, puedo hacer así. Sacarlo aquí fuera, porque así, esta dirección de memoria es la anterior a la que salto, y yo no salto ahí. No interpreto eso como código máquina. Porque yo puedo programar en código máquina poniendo punto .db. Yo esto de aquí abajo, puedo hacerlo así. Punto DB, lo que pasa es que esto no era 3e. Esto, esto es otra. ¿Con qué, qué? instrucción uso para cargar con código máquina de una posición de memoria? ¿Os la sabéis? 3A. ¿Vale? Lo que pasa es que tendría que ponerle la dirección anterior que no sé cuál es. ¿Vale? Yo tendría que poner aquí dos bytes, que no sé cuál es, pero yo pongo 3A y la dirección está del nivel 14. la pongo ahí. Y ya está. Es lo mismo que me va a poner aquí el ensamblador cuando traduzca eso de aquí abajo. Lo mismo, lo mismo. ¿Vale? Vamos a ejecutar ahora. Para ver qué sale con C3, ¿no? Ahí lo tenéis. Hay un carácter en C3 que antes no salía porque estaba interpretando C3 como un salto. ¿Vale? Y esto me ha venido bien... Que lo hagas así porque esto es un error fácil de cometer. Yo meto cosas aquí en medio, pero ojo, es que por aquí pasa la ejecución. Yo no puedo meter bytes en medio de donde pasa la ejecución porque se van a interpretar como código máquina. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces lo que siempre sí por ejemplo, allá siempre es más fuera de las etiquetas. No fuera de las etiquetas. Tú no puedes declarar nada fuera de una etiqueta porque una etiqueta es una dirección de memoria. No tiene dentro ni fuera. Es un número. ¿Veis cómo antes lo he dicho y cuesta? Ya estás pensando en la etiqueta como todo el contenido. ¿A qué no? La etiqueta solo es una dirección de memoria. ¿vale? Yo esto de aquí lo puedo poner aquí abajo, porque la ejecución no va a llegar ahí más allá del red. Lo puedo poner aquí. Ah, claro. O sea, la, debería dejarse fuera lo que es la línea de ejecución. Claro. El único problema que he tenido es que yo este byte lo he metido aquí, y entonces yo voy a hacer call ahí, y entonces el PC va a estar en esa dirección de memoria y va a leer C3. Y va a interpretar C3, que es JP. Y va a decir, vale, pues tengo que leer los dos siguientes bytes, que es la dirección de memoria, a donde salto. Y coge el siguiente byte, que es el código de 3A, el siguiente byte, que es el primero de estos dos, y los toma como un dato. Y a correr. ¿Vale? Porque el procesador no sabe dónde empiezan y terminan las instrucciones. Lee el byte, y esto es una instrucción. Entonces, por pues, ejemplo, si se quita el red, ¿continuaría con el próximo? Correcto. Si quitas el red, continuaría con lo siguiente que hay en la memoria. Sin más. Vale, esto es otra forma, efectivamente. ¿Sabríais hacerlo de otra forma? Esta es muy útil, por cierto. Esta en particular es muy útil. ¿El qué? El punto de B, el punto de B. Sí. Si no le pongo punto de B, lo que viene detrás, él no sabe lo que es. Punto de B le dice define byte. Y Entonces, a continuación pongo números. De hecho, como es define byte y eso espera números, no me hace falta el hash. el digo ¿Te refieres a que no se ponía el punto en el DB del ensamblador de Maxam? ¿Vale? Aquí sí, es que eso es, se llama dialectos del ensamblador, ¿vale? Estamos tratando, el código máquina es lo único que siempre es igual porque es el de la CPU. El ensamblador podríamos cambiar call por llamar. Solo tenemos que hacer un intérprete que donde ponga llamar lo cambie por CD y ya está. Es decir, eso es un dialecto. ¿Vale?